Los niños que aquí tienen cárcel sí, Yo les recomiendo que siempre tengan equipado Es un escáner El escáner ¿Está de no. Here we go un escáner es importante porque cuando lo vas cayendo, el escáner te avisa si tienes gente a un lado o no tienes gente a un lado. Así que es muy importante siempre llevar a un escáner, bro. Otra cosa que si yo les recomendaría sería de que siempre llévense o un mapa del tesoro, o un token del tesoro, o la fogata. No bueno, me parece que este chico sea muy listo. Y ya si eres de esos güeyes que campea... Arriba de Factory. Les recomiendo, chicos, que se caigan arriba de Factory. Y ahí podrá, hasta todavía podrá llegar a Heroico. Bueno, esa es en mi opinión, mía Y pues, yo he llegado a Heroico haciendo ese team. Y espero que ustedes igual les funcione, chicos. Y sin nada más que decir, a ver a Díganos cuál más. Llévate. Llévate el, el token, bro. Es que tener en cuenta, bro. Es que siempre... Siempre te vas a encontrar a un carroñero A un campero A un tóxico O a puro de esos imbéciles De esos güeyes que te van a hacer enojar cuando te maten Por eso tienes que tener cuidado bro Siempre tienes que mantenerte alerta Cuando estés jugando en modo solitario Trata de subirle el volumen a tu celular para que puedes escuchar los pasos de tu enemigo y así no te agarre desprevenido y lo puedes matar y de paso le haces una emotiza insana para que se le quite y cuidado porque hay mucho tóxico y miran a mí ya me van a bajar otra vez hay mucho tóxico que te va a hacer una emotiza insana si te mata por eso bro yo también yo les recomiendo que si se matan a uno háganle una emotiza hasta que no le queden ganas de jugar porque bro porque tienes que tienes que disfrutar tu momento bro tienes que disfrutar el momento bro ya estoy, wey. Ah.